Empezamos. Ok, buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estáis en el mundo. Hoy es el 19 de junio de 2020 y estamos aquí, David, Ernesto, Mateo, Jay, Juan y Daniel y yo, Su. Y vamos a leer el capítulo 3 del libro Des eh, Deseñando el futuro. Um, y luego hablar sobre ello. Bueno, iremos interrumpiendo los párrafos hasta para hablar un poquito de cada uno. Mateo, te tocó a ti empezar primero. ¿Quieres leer los primeros párrafos, porfa? Listo. Venga. Entonces, capítulo 3, usando el método científico. ¿Qué tenemos acá? Hasta, el, hasta la entrada en vigencia de la investigación científica, los seres humanos no comprendían su relación con el mundo físico y, por eso, inventaban sus propias explicaciones. Estas explicaciones tendían a ser simplistas y, en muchos casos, perjudiciales. Por ejemplo, si un maremoto se acerca y una persona decide quedarse y rezar para salvarse en lugar de huir, esto puede ser muy perjudicial para su, su supervivencia. La gente solía creer que las plagas y enfermedades eran castigadas de un dios castigos de un dios enfadado, pero el método científico descubrió que muchas de estas enfermedades son propagadas por ratas, piojos y gérmenes. No es que los científicos sean intolerantes respecto de estas cuestiones, es solo que su aceptación de las ideas requiere de normas y métodos más complejos basados en la investigación. El método científico contribuye a disminuir los sesgos, los prejuicios y las nociones preconcebidas. El método científico requiere que, la que las hipótesis sean verificadas y puestas a prueba, de modo que los investigadores prueben a través de la experimentación lo, con, lo que funciona y lo que no. Los científicos se plantean preguntas tales como, ¿qué tenemos acá? y luego proceden a realizar experimentos para determinar la naturaleza del mundo físico. Este proceso requiere que los experimentos sean verificados por otras personas, las que deben obtener los mismos resultados. Uno de los principales avances de la ciencia fue darnos cuenta de que no se puede adquirir respuestas a los problemas por la simple intuición. Se requiere tiempo y un arduo esfuerzo para encontrar las soluciones y respuestas. A menudo, antes de lograr cualquier nuevo descubrimiento, hay muchos fracasos previos. Muy bien, muchas gracias, ya has leído un buen trozo ahí. Vamos a ver, ¿hay alguien que quiere preguntar o comentar sobre este, estos párrafos? Pues sí, yo quisiera decir algo. Perfecto. Me parece que en la parte que se menciona las plagas y enfermedades, en la actualidad es bastante relevante con, con referencia al, al COVID-19, ya que mucha gente es uh, supersticiosa y, y por esta razón deciden decide no, no usar uh, mascarilla ni, la, ni tomar las precauciones que deberían frente, frente a esta situación. Cuando los científicos y, y los datos científicos uh, comprueban que la tasa de mortalidad es, es más baja cuando se toman las precauciones debidas, entonces la, la ignorancia que, que se comparte entre multitudes Deben ser cientos de miles de personas que, que deciden no, no adaptar las recomendaciones. Eh, influyen a, a las demás personas que le rodean, si es que estas personas sientan o no de la misma manera. Entonces, es, es bastante relevante el método científico. Es, es indiscutible. Estas personas que, que deciden no, no escuchar a, lo, a los expertos, bien utilizan un, una, un, un computador, un, un celular, todo, todo lo que le rodea es el producto del, del método científico, de la observación, de la experimentación, de la creación de una hipótesis, de una teoría y de su comprobación, el teléfono, el wifi, el, el GPS, pero cuando se trata de estas cosas ellos simplemente deciden escuchar a, a, sus, a sus líderes que, entre comillas, que solamente quieren cumplir una agenda, entonces... Es bastante contradictorio para mí ver, ver cómo se comporta ese tipo de personas. Eso. Sí, es doloroso también a veces, sobre todo sí. si es personas persona a quien tienes aprecio. Exactamente. Están, están luchando con tanta... porque hay tanta porquería. Es difícil salir a flote y ver lo que es relevante hoy en día, porque hay mucho, es muy convencente y se están mejorando los... Los vídeos también los hacen de más calidad. Antes siempre eran muy, muy cutres. Siguen habiendo cutres, pero también siguen... Ahora hay una, un nivel de vídeo que es eh, más pulido, entonces parece más profesional y más creíble. Y la gente... No sé si porque no están acostumbrados o porque les cuesta mucho trabajo, realmente no hacen eh, la investigación por sí mismos. O sea, se puede hacer online pero se tiene que buscar papeles científicos, los, eh, los experimentos que han hecho para comprobar lo que, lo que están diciendo, si las máscaras quitan el oxígeno o te hacen re, re, respirar tu propio car, eh, carbono de óxido, ¿cómo es? dióxido de carbono, eh, todas estas cosas. Hay, hay muchos estudios hechos sobre ello e incluso entre ellos se, de, se, se, se discuten a veces, no son iguales. Entonces, hay que buscar con mucho cuidado. Pero la gente no está acostumbrada o les cuesta mucho trabajo y entonces siguen propagando estas cosas. Y es curioso que le mencionas porque eso es la nota que yo tenía al, al, arriba de todo para lo mío, um, para hablar de esto, de que la gente no se dan cuenta que están fiando de la ciencia en muchas áreas de la vida, pero en esto no lo quieren escuchar. Sí. Porque también una cosa que nos dice la ciencia es que Uh, es muy relevante el cambio climático con la, pan, con la pandemia y la des desertificación que estamos creando en el planeta. Lo, la tala de los árboles y la quema de las Amazonas, ahora también hay, creo que es en, hay, en Alaska o en Siberia hay también hay un incendio grande o algo así. Todas estas cosas, un derrame de, de una cosa tóxica, una, un derrame tóxico en, en Rusia en alguna parte, no sé. Todas estas cosas que matan al entorno hacen que pueden aparecer nuevas enfermedades. Um, por ejemplo, con la destrucción de bosques tropicales para, por ejemplo, plantación de monocultivos, las especies desaparecen, hablando de animales, y otras buscan refugio en zonas más cercanas al ser humano que interactúa con el animal a través del comercio de especies o directamente se lo come y termina contagiándose. Entonces, tengo un enlace aquí que voy a compartir con vosotros que es sobre este tema y que luego, a vuestra. Cuando, cuando estáis tranquilos y. Uf, a ver. Ahí va. Cuando estáis tranquilos y tenéis un rato, podéis leerlo si queréis, porque el, el... esto es parte de lo que son los sistemas que hablamos aquella vez. El, el ecosistema influye en el sistema humano y nosotros influimos en el sistema humano. Del, del, en los sistemas del planeta por eso es importante que entendemos estas este, estos sistemas y trabajamos en armonía con ellos sino en contra de ellos como hacemos hoy porque hoy estamos parece que estamos en contra de la naturaleza no lo, lo tratamos también Juan vas a decir algo que te veo que estás typing tienes el micro mutado ¿Qué querías decirnos? Oh. Nada, que voy, que me da mucha pena, pero que estoy con el móvil y no me he dado cuenta y no tiene batería y el cable que tengo es muy pequeño, no voy a poder seguir en un rato. No. no tienes un cargador. Es que es muy pequeño, no puedo estar con, es muy corto el cable. Bueno. Bueno, aguanta hasta que puedas, ¿vale? Cuando, cuando desapareces entenderemos por qué. Sí. Daniel, Mateo, David o Ernesto, ¿alguien tiene algo que comentar sobre esto de la, de la ciencia de, de los... venga Mateo. Eh, sí, digamos que eh, una de las cosas que, que, que no he visto, al menos yo no he visto, es como la reflexión con respecto a que los científicos, según entiendo, habían estado advirtiendo de que una pandemia se venía en unos pocos años. O sea, que era cuestión de, de menos de una década. Y pues, digamos, en, en los artículos decían que era necesario que se tomaran medidas preventivas. Pero digamos que la narrativa de los diferentes gobiernos, al menos de nuevo lo que, lo que he alcanzado a ver, es más como que nadie estaba preparado y que esto es una nueva experiencia y todo esto, pero no digamos, no, no ese reconocimiento de que se estaba mirando hacia otro lado y no se estaba escuchando los, las, eh, las eh, recomendaciones de los científicos. Yo incluso, me acuerdo que mi mamá fue la que me mostró un, un, una charla de TED de Bill Gates que hablaba de algo similar a esto, que, que era muy probable que, que pasara en unos pocos años, entonces no es cuestión... O sea, si el trabajo de, digamos, de los gobernantes, en, en teoría, obviamente, es cuidar a la gente, pues, obviamente, eso lo tendrían, lo tendrían previsto. Eh, y digamos, pues, que, digamos, el método científico, yo creo que, en parte, no se, no se, pues, no se aplica, ni se enseña, eh, por, por los in incentivos económicos, se ha dicho que, que no hay incentivo tanto en la prevención en términos económicos, eh, sino en más bien las crisis, con la guerra y todo esto, y pues en este caso con, con lo que está pasando ahorita. Entonces, entonces digamos que pues lo que decía ya que si usted quiere cambiar el comportamiento de la gente y lo que, digamos, para que sea en una dirección más sana y más científica, tiene que cambiar los incentivos y, pues, obviamente el, el sistema económico. Entonces, entonces, sí, digamos que eh, a, mí, a mí me parece muy sencillo, es decir, en, en, en mi caso personal muy sencillo como, como enojarme por un con un político y culparlo o algo así, con un gobierno y esto, pero pues no puede ser así porque, porque pues ellos como nosotros también son, pues son producto de un, de un sistema aberrante, entonces... Entonces, digamos que sí, como que tal vez esa, esa falta de, de aplicar el método científico o aplicarlo solo parcialmente, me parece que entre otras cosas tiene que ver con, el, con los incentivos y, y en específico el sistema monetario actual. Sí. Muy cierto. Se ha puesto el, la economía monetaria por encima de la economía de la salud del, del planeta. Y es, es triste. Pero hay gente que se están dando cuenta y estas son la gente que tenemos que alcanzar la mano y darles la información sobre este, esta dirección, ¿no? Del Venus Project y una economía basada en recursos, pero sí es frustrante. Y lo que también empezó con Trump, pero ahora otros otros están señalando al, al World Health Organization, a la OMS, diciendo que se confundieron, que al principio no fueron lo bastante rápido y están echando la, la mierda encima de la OMS, encima de otras organizaciones. Cuando tú bien has dicho, Mateo, han tenido aviso desde décadas que estas cosas son cíclicas. De hecho, han hecho ensayos para pandemia. Hubo uno en octubre. Y que Hay unos vídeos muy interesantes donde hablan de las cosas que hay que tener preparado para esto. Y nadie se ha hecho caso. O sea, que no se da el valor a la ciencia que tendría que tener, ni mucho menos. Es un, una cosa más en el currículo. No está dado la importancia que, le, que merece el entender cómo funciona el planeta. Nos hemos alejado demasiado de, de ello. Y yo, yo me alegro que encontré al, al Proyecto Venus por eso, porque me, me está interesando la ciencia. Una cosa que antes no me, no me, tili, no me hacía Tilín antes, ¿no? Sí. Mm. Sí, total. ¿Alguien más quiere decir algo o seguimos leyendo? Daniel, ¿te apetece leer o, o vas a decir algo? No, sí, quería comentar lo, lo último que dijo. Me pareció muy interesante que en el colegio, como nos enseñan el currículum académico, eh, está muy, muy alejado de lo que es el lo que propone el método científico. Yo Quizás a mí me enseñaron el método científico cuando tenía como 12, 13 años, cuando estaba en la escuela, y, y, y fue muy cortito, fue un, algún capítulo muy cortito, no entendí muy bien. Y, y bueno, la, creo que la preparación que nos dan es como para ser un, un, un trabajador más de, de rutina y está muy, muy alejado de lo que propone el método científico. ¿no? O sea, primero están como que nuestros valores, nuestra parte humana está por encima de lo que, lógicamente y racionalmente, puede proponer eh, un método científico. ¿no? Claro. Eso. Pero tenemos una suerte hoy, que yo no tenía cuando yo salí de la escuela, porque no existía todavía, que es el Internet. Uh -huh. Podemos, hay, hay oportunidad. Si tienes tiempo, claro, porque si estás esclavo 12 horas al día trabajando, igual llegas a casa y no tienes energía para nada. Pero si tienes tiempo y la oportunidad, Ahí, esto, esto en online se puede aprender un montón de cosas de gratuito. Ahora, que un curso sea igual que un certificado de una universidad, esto ya es otra cosa. Pero por lo menos te puedes ir llenando tu, tu cerebro de cosas interesantes en vez de la última telenovela de moda o la revista de fashion y todo eso, ¿no? O sea que... Eh, casualmente. Pasa? Sí. Sí. Eh, casualmente me acuerdo, yo... En la escuela nos ponían cosas didácticas, videos, y esas cuestiones yo me acuerdo clarito, no se me lo han olvidado, pero las cosas que fueron así escritas o, o planes o no sé qué, todo se me ha olvidado, pero yo sí. me acuerdo totalmente de las cosas audiovisuales que vi y creo que eso es un, un, un, tiene un poder increíble. Esto es una cosa que la educación nos tiene como todos tenemos que aprender de la misma manera y no todos aprendemos de la misma manera. A mí me gusta mucho más ver un documental que leer un libro. Antes me encantaban los libros, no, no se equivoquen. Pero ahora encuentro que viendo un documental y viendo las imágenes entra mucho mejor la información. Mientras un libro no es exactamente igual. Aunque estoy leyendo The Best of Money Can Buy y estoy disfrutando como nana. Pero vamos, Mateo, ¿querías claro, decir algo? Sí, con respecto a esas dos últimas cosas, eh, volviendo a lo de los incentivos, eso hablábamos el otro día con, con mi papá también, de, del gobierno y sus incentivos, pues los gobernantes no tienen, no tienen, digamos, los incentivos, o sea, quien quiere establecer el poder, muchas veces no tiene los incentivos eh, de hacer a la gente más crítica, porque entonces la gente escucharía, y normalmente un discurso político está lleno de afirmaciones y muchas veces no está respaldado por, por hechos, son solo afirmaciones. Entonces, si la gente es más crítica, pues diría, listo, la, este político dijo A, B y C, ahora vamos a investigar si eso que dice es válido. Entonces, entonces por un lado está eso, entonces digamos que, que no pueden mentir tanto si la gente... Piensa más. Y por el otro lado, que me parece positivo, que tú hablabas, sobre de del de, de, Internet, eh, yo les comentaba a la vez pasada de una serie que está en, en Colombia causando como furor un poco, y es se llama Matarife, y es de un gobernante pues que, que fue pintado mucho tiempo como, como el mejor político de hace rato, y, y ahorita, digamos, esta serie está mostrando todo to, to lo que hay debajo, todo lo de narcotráfico, etc., y Pero lo interesante, o, o, o una de las cosas bien interesantes también, es, es que eh, según la revista Rolling Stones, esa serie Matarife fue hecha no solo por colombianos, sino por otras organizaciones de Estados Unidos, de Australia, y ellos lo pusieron en blockchain, yo no sé si están familiarizados con blockchain, blockchain es como, es más o menos como un un libro de, de transacciones, pero pero es digital y es básicamente imposible de, de hackearlo de cambiar la información que hay ahí entonces pusieron esa serie en ese en ese libro digamos en ese libro digital y entonces no importa si el gobierno de acá o otros gobiernos quieren quieren bajar esa serie o sea quitarla de YouTube quitarla de diferentes lados este digamos este blockchain tiene unos algoritmos que permiten igual mandar el la serie cada viernes hoy, hoy va a salir un nuevo capítulo, no importa lo que hagan los políticos, entonces aquí hay un revuelo grande, aquí en Colombia hay un revuelo grande también, por eso porque pues, no están pudiendo controlar ese tipo de cosas, entonces blockchain permite, digamos que, la digamos o impide la censura de parte de muchas veces de, de gobiernos y eso, y es... Y entonces, digamos, es una reducción de, del poder de, del gobierno, que en ese caso me parece pues, muy interesante. En bueno, sí, así la gente despierta un poco más. Sí. sí, total. Yo lo que decía es de los políticos que, que no dicen nada, en realidad. Yo todavía tengo que escuchar a un político que diga, mira, vamos a plantar 20.000 árboles en esta zona del país, lo van a hacer 500 personas, vamos a dar 500 empleos, y el coste total será de tanto. Para que la gente realmente sepan que tienen un plan, porque decir, vamos a plantar árboles, ah, suena muy bonito, o vamos a hacer tal cosa para los inmigrantes, o vamos a hacer tal cosa, pero si no explican cómo lo van a hacer, las palabras lo llevan el viento, y como decía Jack, los políticos dicen cosas que la gente quiere escuchar. Uh -huh. mm. Y, y sí, total. un científico diría... El... Sí. Los políticos dirían es un poquito redondo y un poquito plano. Esto es lo que decía ya de, de los políticos que dicen las cosas que la gente quiere quieren escuchar. Venga, vamos adelante. Sí. Eh, Dani, te toca a ti. A partir de la... abajo de la 17... Ah, bueno, perdona, una cosa más. Que antes de lograr cualquier nuevo descubrimiento, hay muchos fracasos previos. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Desde hacer una tarta, hacer un bizcocho en tu casa y las primeras tres veces los quemas, hasta el primer, la primera ciudad que, que puede construir The Venus Project, que tendrá sus tropiezos también. Sé que todo necesita un periodo de experimentación, de poner cosas a prueba, si funciona, fantástico, si no funciona, trabajarlo para que se mejore. estos serán las primeras personas que viven en las ciudades, la gente que pueden ayudar en, en este sentido. ¿no? Y, y también volviendo al tema del COVID, con las vacunas también, no se saquen de la manga, así Necesita primero descubrir lo que es el virus, estudiar el virus en sí, ver cómo entra en el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera para así empezar a hacer un tratamiento, un bloqueo, una vacuna, lo que sea. No es espontáneo, ojalá. Dani, el lenguaje de la ciencia. Okay. El lenguaje de la ciencia. La comunicación de ideas e información comienza, por lo general, con el lenguaje. Pero cuando vemos lo frecuente que son los malos entendidos en la vida diaria, nos damos cuenta que esta puede no ser una tarea fácil. Nuestro lenguaje cotidiano evolucionó a través de, de siglos de cambios culturales y lamentablemente es difícil resolver conflictos por medio de su uso. En la mayoría de los casos, debido a la gran variedad de ambientes y experiencias de vida, una misma palabra puede tener diferentes significados para diferentes personas. Los pensamientos propios pueden ser interpretados de manera distinta por los demás, incluso usando el mismo idioma pero hay un lenguaje que es fácilmente comprendido por muchos, incluso en diferentes partes del mundo. Este lenguaje tiene un alto grado de correlación física con el mundo real. Hay poco o nada de confusión en él. En diferentes campos científicos como la ingeniería, la matemática, la química y otras áreas técnicas, tenemos lo más cercano a una lengua universal descriptiva que deja poco lugar para la interpretación personal. Por ejemplo, si los planos de un automóvil son entregados a cualquier sociedad tecnológicamente desarrollada en cualquier lugar del mundo, sin importar las creencias políticas ni religiosas, el producto terminado será el mismo. Este idioma fue deliberadamente diseñado como un camino más apropiado para plantear un problema. Este idioma está casi totalmente libre de ambigüedades e interpretaciones vagas. Muchos de los grandes avances técnicos hechos en la modernidad hubieran sido inalcanzables sin esta comunicación perfeccionada. Sin un lenguaje común descriptivo, no hubiéramos tenido la capacidad para prevenir enfermedades, incrementar la producción de cultivos, hablar a miles de millas de distancia o construir puentes, represas, medios de transporte y muchas otras maravillas tecnológicas de esta era computarizada estupendo Pero vamos a parar ahí. Deja que te respiras un poquito. A mí me destacó en esta parte el tema de que una palabra uh, puede tener diferentes significados para diferentes personas. Y también en esta misma lengua española en que, que estamos conversando ahora, pues de tantos países donde estoy yo se llama coche, en Argentina se llama auto, en México se llama carro, no sé lo que se llamará en Colombia, en Ecuador, pero me imagino algo distinto, ¿no? Claro. claro. Entonces tenemos tantas palabras para la misma cosa y, sin embargo, pensamos que hablamos la misma idioma, pero de... no. Y en inglés también, el inglés de inglés de Inglaterra es muy diferente en, en muchos casos al inglés de, de Estados Unidos. Y yo la última vez que estuve en febrero había cosas que realmente no entendí lo que me estaban diciendo no necesariamente Roxanne y la gente en el centro, pero si íbamos a una tienda y hablaba con la dependienta o lo que sea, tenía unas terminologías, que no, unas frases que no me, no me cuadraban para nada, no tenían nada de sentido, era como un idioma distinto. Entonces, la, el lenguaje que tenemos hablado es muy confusa, ha abierto a mucha interpretación. Entonces, una de las cosas que Jack siempre aconsejaba es que preguntamos, si tenemos alguna duda, o si es una de estas palabras interpretativas, que preguntamos a la persona, ¿qué es tu significado? ¿Qué quieres decir con esta palabra? Temas tipo espiritualidad, amor, uh, uh, individualidad, uh, todas estas palabras así muy subjetivas, pues, ¿qué, ¿cuál es tu interpretación de la palabra esta? Para saber mejor cómo contestarte porque si no, a lo mejor ellos te dicen algo y tú lo tomas como de una forma y ellos lo toman de otra forma. Hay, un, hay una imagen que hemos publicado este mes en los Facebooks de, de los hispanoparlantes, igual lo habéis visto, son dos imágenes, uno es todo rosa, con una niña, con todos los típicos juguetes alrededor de niña, y el otro es de niño, que el fondo es azul, está vestido de, de vaquero y tiene juguetes de niño alrededor. Y la, el mensaje de la imagen es que nos... Enconjamos eh, inculc a los niños un rol para hacer en la sociedad. La niña, bonita, rosa, juega con muñecas, es mamá, limpia, sus juguetes son de, de trapitos de cocina y de, de cosas de la compra y de cuidar de muñecas. Y los niños se visten de rojo y de negro y tienen coches y tienen eh, espadas y ametralladoras y todo esto. Entonces, enseñamos a los niños de pequeñito a, a hacer esta forma. Y alguien, de alguna manera, ha interpretado esto como que estamos diciendo que todo el mundo puede cambiar de sexo si quiere. O sea, ha entrado el tema del transgender en el... En el transgénero se si dice en español, ¿no? Transgénero. Sí, y sí. y, y he sí. pensado, pero vamos a ver, este, esta imagen tiene años circulando ya. Y ahora vienen con esta idea y pensé, bueno, claro. Pero está muy reciente en la memoria de la gente todo el tema de que si los baños en Estados Unidos, si los hombres que se quieren eh, hacer mujeres si y deben entrar en nuestros baños y, y ahora están matando a gente de transgénero en, en algunos países. Y está muy de moda, digamos, por, por debajo del cambio climático, por debajo del COVID, por debajo de la corrupción. Ahí por debajo está el tema de transgénero también, ¿no? Tenemos como etapa, capas de de prioridades. Y he pensado, claro, por eso, porque antes, cuando le hemos compartido esta imagen, no estaba de moda este tema. Y ahora la gente se, se, se reaccionan y interpretan muy a lo que, lo que tienen en la mente en aquel momento. Entonces, por eso, el, el, el lenguaje de la ciencia, como dice Jack, el lenguaje de la ciencia, tú le mandas un, un proyecto, un plan para un coche, para un avión, para un fregadero, para un ventilador, lo que sea con las medidas iguales, o sea, todo el mundo con métrica, por ejemplo, um, y con las las... Eh, ¿cómo se dice? Las... Especificaciones. Las, exacto, las especificaciones, gracias, Jay. Um, correctos, pues entonces to en todo el mundo van a hacer la misma máquina no va a salir uno redondo y uno cuadrado, van a salir todos como tienen que salir, porque no hay interpretación a ello, ¿no? las, los símbolos químicos, en la, las, los símbolos en la matemática también son, uf, ojalá que yo los entendiera los de la matemática, <risa> <risa> eh, so, son, un idioma, son una forma de idioma que son igual para todo el mundo, y bueno, he hablado mucho, ¿alguien más que diga algo? Si quisiera decir también algo, um, ahora que se toca el, el tema del lenguaje, pues yo, yo fui criado, nací y fui criado en Ecuador por 15, 16 años. Me tocó vivir después uh, 10 años en Estados Unidos, en la costa este, en la costa oeste y ahora estoy en Francia ya dos años y he notado, bueno, hace, hace tiempo noté que que el inglés era era el idioma que que dominaba la ciencia porque uh -huh. cuando al menos cuando uno se gradúa de la universidad y tiene que presentar una tesis un trabajo tiene que ser un abstracto en inglés uh -huh. para explicarlo con, con los demás colegas o científicos alrededor del mundo entonces ahí fue cuando me interesó más involucrarme más en en aprender inglés técnicamente para entender mejor la ciencia, Ajá. entonces eh, en ese momento comprendí que pudo haber sido el inglés, el idioma que, dominaba, que domina el mundo, o pudo haber sido el español o, o el portugués, si es que hubiera ocurrido un evento histórico en el pasado que hubiera cambiado las cosas para nuestro presente, entonces el idioma no tiene nada que ver, tiene que ver la historia y, y lo que pasó y, y, y todo eso. Entonces Luego, gracias a haber aprendido inglés en Estados Unidos, me, me, me, me empapé, me familiaricé con todo el lenguaje y empecé, y empecé a, a, a, como tú dices, los documentales, que son la mejor manera para mí también de absorber información, empecé a hacer eso, empecé a leer libros, artículos en inglés y eso me, me cambió la vida totalmente. Me, me, eso me dijo que la, que la ciencia era el instrumento principal para que el ser humano haya desarrollado durante todos estos siglos miles de años y estemos en el presente que, que vivimos actualmente mm. y, y, y pues después de eso me, me encontré con Venus Project y, y, y entendí una vez más comprobé que, que, que la matemática la física es el verdadero lenguaje que, que, que habla la, el planeta Tierra entonces como tú dijiste en Ecuador, en, en Perú, en Panamá, en Colombia, en España, en Inglaterra, y el resultado va a ser el mismo porque se tiene la misma gravedad, las, las mismas constantes de la naturaleza, electromagnetismo, qué sé yo, to, to, todo es igual para nosotros que quienes los, los, los medimos en la Tierra. Entonces, eso me abrió, me abrió los ojos bastante para el Venus Project, para saber que esa iba a ser una de las únicas opciones que teníamos para elegir, para pensar en el futuro, porque hay muchas, hay muchas personas, muchas organizaciones que he visto que, hay, que han elaborado una economía basada en recursos, pero la vida de Jack Fresco fue la que más me atrajo porque el tipo entendió los cambios en la sociedad desde cuando era niño, la depresión, los años 1900, uh, los, los años tempranos de, de, de, de, esa, de, ese, de ese siglo. Y, y, fue, y él fue creciendo en, en conocimiento científico y fue elaborando una, una, una relación entre las personas que le rodeaban cuando visitó la isla, las personas que, que vivían Desnudos y él se preguntaba por qué. Entonces, él hizo una relación entre la ciencia y el comportamiento humano. Entonces, eso me trajo mucho, es por eso que yo decidí seguir los pasos de él. Y, y, y pues bueno, quería nada más compartir, compartir el, el, el shock, porque yo he sentido el shock cultural cuando, cuando viajé de Ecuador a Estados Unidos y, y, y, y de Estados Unidos a Francia. Eso es shock cultural que, que se le conoce, pero esto, lo que yo experimenté, es un shock existencial como ser humano. Eh, es, es, es, es, es un cambio de, de pensar, de, de, de percepción, que, que, que se, se lo debo a la ciencia. Pudo haber sido Jack Fresco, puede haber sido cualquier otra persona. En el pasado han existido grandes científicos que han, que han cambiado la, la manera de pensar colectiva de todo el mundo. Albert Einstein, Newton. Nos han dado la vida que tenemos hoy en día, pero para mí recientemente fue, fue, fue, fue Jack Fresco y, y pues bueno, yo, yo intento condensar todo lo que he aprendido de, de él, de los dos científicos y, y así llevar mi día a día. Y es difícil porque vivimos en un, un presente un poco caótico por la ignorancia colectiva que nos han impuesto sí. desde hace mucho tiempo, pero... De todas maneras, es, es lo que pienso. Hay, hay una de las conferencias que Jack da que habla de se llama herramientas óptimas y habla de por qué el ser humano no utiliza las herramientas que tiene y no habla de herramientas tipo martillo, sino herramientas tipo paciencia, comprensión, eh, o sea, herramientas de valores. Y es muy interesante y dice que la gente que iban a sus charlas en aquellos días se reunían cada semana en su casa no sé si tenían más que una vez a la semana en su casa y era un, un ambiente extendido y hablaba muy abiertamente y tal y decía la gente aquí son de una manera resumiendo no son de una manera hablamos de unas cosas y tal pero cuando sales a la vida real y empiezas a enfadarte con tu vecino y esto haces y dices y ahora quedaría ya fresco de mí Dice, pero lo que pasa es que los hilos que te atan a este forma de pensar de que estamos hablando ahora, de tipo economía basada en recursos, los hilos que nos atan a ello son de seda, son muy finitas, y están todavía creciendo y fortaleciendo. Y los, lo que nos ata a la vida real, a la sociedad de hoy, son unos cables de acero duros, y que no se pueden romper. Y entonces... Cuando nos enfadamos, cuando hacemos algo que decimos, oh", no nos podemos autoflagelar por ello, es porque la sociedad y el sistema de hoy es muy fuerte y estamos muy condicionados. Pero lo importante es que estamos aprendiendo y lo estamos reconociendo. Porque creo que es más o menos lo máximo que podemos aspirar. ¿Eh? Nadie va a ser perfecto. Uh, y va, vamos a tardar unas cuantas generaciones en lograr un coco un, un, un más, más civilizado, digamos. Yo quería eh, complementar a lo que decías de esa, esa charla, me parece muy buena, porque él habla, por ejemplo, de qué usted puede hacer para, digamos, para, para empezar a entrenarse y a... A, entre otras cosas, a ser más paciente, a todo este tipo de cosas que digamos que son los valores que muchas veces uno aspira, pero no tiene. Y él decía, ve usted tiene que ser como el, como el antropólogo y, e ir con una libreta y anotando Entonces, por ejemplo, él, él hacía la analogía de, de, de... es como cuando usted va a una película y usted, usted sabe que están actuando, usted sabe que hay unas cámaras, usted no está metido... Eh, digamos en la cena así súper emocionado, sino que usted está viéndolo más objetivamente y él decía, entonces usted en una fiesta usted me puede encontrar a mí en el centro de la fiesta, bailando lo que sea, pero sin embargo yo estoy más o menos en, en el mismo punto de vista que, el, que este espectador que comentaba entonces él decía como eso como, o sea hay que ser científico para digamos entonces, por ejemplo, anotar cuál es el patrón de las personas con las cuales uno convive y con base a eso ajustar su, su forma, porque uno, él pone otro ejemplo que me parece interesante también, es como, por ejemplo, si hay mucho sol, uno puede ponerse gafas oscuras o buscar sombra, etc. Uno se ajusta rápidamente y de una manera muy sana y muy científica. Pero cuando tiene que ver con, con personas, de repente uno cree que es un... Es un eh, espacio diferente y que uno no debe dejarse, que uno no debe, digamos, adaptarse en, y, y eso genera todos los conflictos, cuando él básicamente lo que le entiende es que está diciendo como vea, asimismo mismo como usted puede fácilmente adaptarse poniéndose gafas de sol o, o, o yendo a la sombra o lo que sea, usted puede, puede también adaptarse a la persona, pero primero pues tiene que, que que conocerla y ese conocerla muchas veces va más allá de simplemente convivir con la persona, sino, sino anotar juiciosamente, como cualquier científico en su, en su área de, de, de estudio hace. Eh, ah, sí, eso por un lado. Por otro lado, me gustaría controvertirte respetuosamente, Sue. Yo creo que, yo no sé, o sea, obviamente pongo el sesgo, mi sesgo, eh al frente, diciendo que pues obviamente como a todos supongo eh, nos gustaría eh, vivir en una de esas sociedades que, que plantea eh, ya aquí el proyecto Venus o algo similar a eso. Entonces, dejando ese sesgo, eh, también creo que hay presiones muy fuertes que no, digamos que no pueden llevar a cambios digamos, de varias generaciones. O sea, en, una, en un documental que, que, que hacía Maya Borg, que se llama Future My Love, que, que aparece pues Jack también ahí. El mal le dice, yo puede que, Jack dice como, yo puede que no, no vea ese futuro, pero ustedes sí que pueden verlo. Y Maya ahorita tendrá como unos, no sé, 35, 37 años, no sé. Eh, entonces yo creo que, digamos, las presiones de cambio climático, las presiones de de, de todo esto de pandemias y todo eso puede llevar a, a cambios muy abruptos que nos lleven varias generaciones sino tal vez sea la nuestra y las que están, o sea, quiero decir las que están ahorita presentes pues la mayoría de ellas eh, eso por ese lado y, y finalmente con el lenguaje eh, digamos yo, yo he conocido más como de, de como de lo, lo de psicología un poco más lo de psicología conductual que pues que Jack es el que, el que me metió en eso porque pues decía como, en las, le, en las charlas decía como, vea, estudié en ciencia de conducta humana, Skinner, que eso es pura psicología conductual. Y Hans Schlinger sale en The Choice is Awards y habla sobre que la única rama que hace falta en la sociedad actual es, es la rama de la ciencia de la conducta para poder llevar a, digamos, a, a un comportamiento más científico entre las personas y entonces en el lenguaje eh, coloquial o, o del día a día común uno ve que se habla de, de psicología con términos que son como muy, no son científicos, son términos y entonces eso hace que sea muy difícil a veces plantear soluciones a problemas con otra persona y cosas así, y, y ya y bueno, para, una última cosa que, que, que decía Sue que me parece súper importante es es preguntar, que, que siempre aconsejaba ya como preguntar usted a qué se refiere con esto. Y Korsivsky, en un libro que también pues recomienda Jack eh, Ciencia y Sanidad, él, él hablaba de, de niveles de abstracción, entonces de pronto no hay tanta confusión si uno habla de una silla. Pero a medida que uno pasa de una silla, por ejemplo, a, a no, sé, eh, no sé, muebles, entonces ya es un nivel de abstracción más grande y... y la ambigüedad es mayor también y cuando ya uno habla de productos hechos por el ser humano, la ambigüedad es mayor, entonces entre más nivel de abstracción, más ambigüedad y más, digamos, uno debería preguntar a qué se refiere, ya cuando uno habla de democracia, ya mejor dicho, hay que, hay que saber bien qué es lo que la persona está diciendo. Eso. Muy, muy buenos puntos, Mateo, me, me encanta cómo te has expresado. Y te acepto el, el reto, digamos, al principio, lo de eh, los cambios climáticos y todo esto. Eh, desde luego nos van a hacer cambios, sobre todo eh, físicos, en, en, en, el, en, el, en, la, en el planeta mismo. Eh, y entonces esto va a llevar a cambios en la sociedad y probablemente en algunas cosas en las ciudades también. Porque de alguna forma van a tener que ir reconstruyendo lo que se va destruyendo y ahí está lo interesante. ¿Cómo lo van a hacer? Porque sí que cambiarán cosas y tendrán que cambiar rápidamente, pero no quiere decir que los valores cambien adecuadamente. Puede que alguna gente se vuelva más solidario, puede que otra gente se vuelva más egoísta. Esto lo vamos a ver, y el tiempo lo desvelará, ¿no? Pero eh, por eso necesitamos hacer este comienzo de cambio y intentar ayudar a más gente eh, lo que es este, este cambio de pensamiento. A lo mejor esto es una de las cosas que puedo plantear en el programa de radio. Así de esta forma, Mateo. Pues fíjate, a lo mejor corto este trocito de vídeo, porque es, es de radio, o sea, que solo escucharán el audio, y pondré este trocito para que lo escuchen. No sé, una idea. Muy, muy buenos tus puntos. Muy buenos tus puntos. Vamos a ver, se me, se me ha ido al carajo en la cámara, supongo que en un ratito volverá. Por cierto... De tanto en cuando mi pantalla se vuelve negro y no puedo hacer nada. Si ocurriera, ups, si ocurriera os avisaré porque sigo teniendo audio cuando pasa uh, y tendré que reiniciar el ordenador. Así que paciencia que será unos minutos mientras se reinicia, si pasa, solo que a lo mejor no pasa, solo que, quiero avisar. Bueno, ¿quién va a seguir con el próximo? Que es al final de la página 18 y empieza a aplicar y entender la semántica general. David, ¿se ha tenido que ir? Uh, somos pocos, somos cuatro nomás ahora, cinco nomás. A ver, Ernesto, ¿te apetece leer el próximo trocito? Oh, Pero, ¿cómo le hago para el micrófono? Si ¿Sí te escucha? Sí, ah, ¿sí me están oyendo? Sí, se ve que de alguna manera te has abierto el micro otra vez, pero no pasa nada. Adelante, ah, leerlo. Ah, ah, ¿Desde donde dice aplicar y entender? Sí, solo, solo son dos párrafos porque ahí pararemos para el próximo trocito. Eh, aplicar y entender la semántica general es esencial para mejorar la comunicación. La semántica ha sido definida de muchas maneras. Es una frase... En una frase es el intento de mejorar la comunicación a través del uso cuidadoso del lenguaje. Por ejemplo, términos como árabe, judío o irlandés tienen significados ligeramente diferentes para distintas personas. Palabras similares tienen varios significados dependiendo de las diferencias de origen y las experiencias de vida. Esto se aplica también a palabras como comprensión, conciencia, democracia, realidad, amor, etc. Para tener discusiones inteligentes usando ciertas palabras, es esencial preguntar qué quiere uno decir con las palabras que está utilizando. Si uno desea comunicarse de manera significativa, lo mejor es que las personas definan sus términos. La semántica es solo un instrumento que puede ayudar a mejorar la comunicación. Un libro útil para este tema es La tiranía de las palabras de Stuart Chase. Ahí, ¿Ahí quedamos? Sí, sí. Muchas gracias. Estos dos párrafos suman, resumen bastante lo que hemos hablado, ¿no? De cierta forma. Um, y es muy claro. Yo lo entiendo todo. No hay nada de confusión en este mensaje. ¿Alguien encuentra una confusión en este mensaje? No, ¿verdad? Ha logrado... Eh, ...transmitir la información que quería transmitir, ¿no? Um, la semántica es un tema que yo tengo que mirar más, honestamente. No, eh, entiendo lo básico, pero tendría que mirarlo más, tendría que leer el libro este, por ejemplo. Hay otro también de, de un señor con un nombre que siempre me olvida porque es casi impronunciable... Um, ...sobre la semántica, pero dicen que la tiranía de las palabras es más fácil de entender... Y ahí también quiero comentar una cosa, ya usaba un lenguaje bastante uh, claro para entenderle y se hacía entender a todo el mundo. Pero hay otra gente que hablan de otra manera, que son muy influyentes, um, que no quiero sonar, no quiero dar nombres y sonar con, con un bias o algo así, quiero... Pero hay gente que utilizan un lenguaje de muy alto, digamos así, con un vocabulario de palabras muy largas, suenan muy técnicas y todo esto, y confunden a la gente. Entonces, la, el vocabulario que usamos también, no solamente las palabras en sí, pero si si vas a dar una conferencia, por ejemplo, en algún momento, o vas a hablar con un grupo grande de gente, tienes que preguntarte qué tipo de lenguaje voy a usar para que me entiendan. Voy a hablar como un científico, Estoy hablando de en esta sociedad, ¿eh? en el futuro será diferente, pero en esta sociedad. Voy a hablar como un científico a, a un grupo, por ejemplo, de amas de casas españolas, que están más contentos hablando de sus recetas y sus nietas que de, de cosas científicas, digamos. ¿no? Entonces tienes que adaptar lo que dices a su manera de entenderlo, porque si no, no vas a poder transmitir tu mensaje. Y otra cosa que también todos creo que sabemos pero a veces es difícil poner en práctica, es cuando nos enojamos y empezamos a, a, a perder el control de lo que decimos, empezamos a acusar y a ser agresivas y esto cierra los oídos de la persona con quien estás hablando. Si tú estás, acá, si tú estás haciendo que esta persona se siente atacada, se va a poner a la defensiva y no te va a escuchar. O sea que intentando explicar a alguien que por enésima vez no ha entendido que el, el proyecto Venus no es de New World Order, por ejemplo, no, de nada te sirve enfadarte. Es mejor dejarlo y pasar a otra persona que no es tan enfrascado en su en su idea, ¿no? Porque si empiezas a decir, pero eres imbécil, que no entiendes, no te van a, no te van a hacer caso. A ver, vamos a ver. Sí, y una cosa que, que me parece muy importante, yo hasta hace poquito, por ejemplo, entendí una cosa que yo había visto muchas veces, lo había visto en, en ese documental de Side Guys Moving Forward, al final en eh, lo del petróleo y esto. Pero fue hasta hace poquito que yo entendí una cosa que era muy sencilla y es básicamente que si, o sea, que si nos acabamos, o sea, que si la energía que, que tenemos fósil no se usa, o sea, se, primero se, se, se disminuye hasta, hasta pasar a otras fuentes, pero por otro lado, no se usa para pasar a esas otras fuentes, pues no, nos quedamos sin una reserva energética. Eh, y, y, yo, y cuando yo lo entendí, yo como que cliquearon muchísimas cosas, pero digamos que lo, el, el punto que quiero tocar es que, o sea, a mí me hubiese encantado entender eso hace cinco años. ¿sí? Pero si, si la persona que, por ejemplo, me lo hubiese dicho, si yo le hubiera dicho como, oiga, no lo entiendo, si la persona me hubiera dicho como, ah, usted, usted es tonto, lo que sea, me hubiese impedido, me hubiese hecho más difícil eso, no es que yo no quisiera, sino que yo no sabía que, que necesitaba saber eso, ¿sí? A veces la gente, por ejemplo, pues eso es otro punto, la gente, pues, no es que sea mala o lo que sea, sino que simplemente no... No, no sabe que necesita saber ciertas cosas, y si uno se enfada con ellas, uno está alejándolas aún más de esas cosas que finalmente nos pueden servir a todos, entonces sí, como que, como que a mí me parece importante ese momento en el que uno entiende algo que de pronto uno dice como bueno, parece sencillo entender, como recordar también que hay gente a la que uno le está diciendo cosas y que uno dice, es algo sencillo debería entender, pero la otra persona no lo entiende, uno debería decir, como vea, a mí también me pasa en otros aspectos, entonces, o sea, trátese como, ahí sí como dice el cliché, un poco, haga lo que usted quisiera que, algo así, como que lo que usted quisiera que hicieran con usted, eso, como más compasivo, me parece. ¿Está muteado, Sue? ¿Tiene el micrófono muteado? Hola. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que...? Ya, hubo... ya lo arregló, ya lo arregló. A ver. no me acuerdo ah. lo que dije. <risa> <risa> ah, sí, que se llama Solo... The Golden Rule, la regla de oro. Haz a otros como quieres que te hacen a ti. Básicamente, sí, sí. Sí. sí. Y yo veía a Daniel que me, de, me decía algo y decía, ¿quieres decir algo? Y era yo que no tenía el micro. <risa> vamos a seguir. ¿Quién no ha leído todavía? ¿David? ¿Quieres leer un par de párrafos? Ah, oh, ¿está David todavía con nosotros? No, David ha tenido que... Pues me toca a mí, entonces. Venga, vamos a ver. Uh, uy. ¿Estamos dónde? A la, en la página 18, ¿no? No, 19. 19. 19. A ver, que moví el ratón y se me fue a la... Ah, ahí está. ¿Podemos aplicar el método científico al, a la forma en que diseñamos nuestra sociedad? Es una buena pregunta esto. El descubrimiento de principios científicos nos permite validar y poner a prueba los, las hipótesis. Las hipótesis son las preguntas que tenemos. Si alguien afirma que un cierto elemento estructural puede soportar un número específico de libras por pulgada cuadrada, esta afirmación puede ser probada y aceptada o bien rechazada en base a los resultados de las pruebas. Es esta puesta a prueba la que nos permite diseñar y construir puentes edificios, naves, aviones y otras maravillas mecánicas. Casi todas las personas que conoces irán por el camino científico cuando necesitan una cirugía, viajar en avión o construir cosas como rascacielos, puentes o autos. A través de los siglos, parecería este que hemos desarrollado un consenso en el que cuando interviene la seguridad personal, preferimos siempre la ciencia en lugar de la magia. ¿Por qué será esto? Probablemente porque la ciencia funciona y porque todos pueden ver cómo lo hace. Entonces, ¿por qué no la utilizamos cuando se trata de planificar nuestras sociedades, nuestras ciudades, sistemas de transporte, agricultura, sistemas de salud, etcétera? Si acaso usted pensaba que nosotros ya estábamos planificando estas cosas científicamente, entonces, piénsalo nuevamente. Si la ciencia es la responsable de que las cosas funcionan bien, entonces, claramente hay mucho sobre la configuración de nuestra sociedad y economía actuales que no se basa para nada en la ciencia, puesto que las cosas no están funcionando muy bien para la mayoría de las personas ni para el medio ambiente. Si lo estuviera, la guerra, la pobreza, el hambre, los problemas habitacionales, la contaminación, etc., no serían tan frecuentes hoy en día. Desafortunadamente, nuestras estructuras sociales Evolucionaron sin, un planificación, sin una planificación global, y ahí paro. Pues sí, la gente no se dan cuenta de que es la ciencia que nos ha ayudado, nos ha traído hasta aquí. ¿No? Y hay gente todavía que van a, a místicos y a medios para hablar con sus, su marido muerto, o su madre o su abuela, y y que aparentemente hay políticos que también consultan con, con gente, de estos que tiran las cartas de tarot Imagínate el futuro de un país en, en las manos de una persona que consulta las tarjetas de tarot, o a los cristales o cosas de estas, esto da miedo. ¿eh? Y entonces, pues, las, los mitos, las supersticiones y todo esto, son tan, nos, nos atrasan tanto nos atrasan tanto nos impiden ver las el verdadero camino para salir de, de la mierda en que estamos, ¿no? Y es cierto que se si van a ir a un, si van a hacer una cirugía, van a ir a un médico que ha estudiado ciencia, la ciencia del cuerpo, ¿eh? No van a ir a, a yo que sé, al panadero para que le abre el, y le saque el apéndice. Y si vamos en un avión es porque el avión ha sido diseñado utilizando los métodos de la ciencia y creando una tecnología que vuela. O sea que utilizamos la ciencia, pero no pensamos que estamos utilizándolo. Entonces, pues, esto es lo que dice ya de... de de utilizar estos métodos, poner a prueba las hipótesis eh, para mejorar las cosas. ¿Qué es el problema que tenemos? Necesitamos no solo producir más comida, pero distribuirlo de manera eficiente. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a probar estas ideas. Y probamos uno, y si va bien, va bien. Si no va bien, buscamos la forma de mejorarlo. Hasta llegamos a un sistema que funciona fluidamente, equitativamente, limpiamente, etcétera, etcétera. Esto es como lo ponemos a prueba, ¿no? Y en la, en la educación de los niños. El otro día me estaban hablando de, de Montessori, que parece interesante. ¿Alguien sabe algo de Montessori, el método de educación? No, ok. Creo que ellos, ellos utilizan un método de psicología constructivista, es que es la cosa. Ajá. Entonces, entonces pues en parte. Eh, Digamos que es más, es más enfocado, según lo que me acuerdo, es que fue hace mucho que lo vi, eh, en la creatividad. Entonces, la es digamos, dejar al niño que explore eh, para encontrar aquello que le gusta, Ajá. aquello que, a lo que se quiere dedicar. Eh, pero no estoy completamente seguro de, de todo lo que he hecho. O sea, oh. es, es lo que recuerdo. Sí, algo así es, algo así es. Mientras hoy nos ponen en una clase con chicos y chicas de más o menos la misma edad, porque hemos nacido entre unas fechas y otras, y estamos en, embutidos, demasiado niños en, en clases que son aulas demasiado pequeñas, y un currículum fijo que tienes que haber aprendido tanto para el fin de, de año cuando hacemos los exámenes, y entonces te vamos a examinar todos por el mismo metro da igual tu situación, cada niño va a tener el mismo metro, y si llegas arriba de tal línea, perfecto, si no eres un tonto. Esto era muy cruel cuando yo iba a la escuela, la, la diferencia entre, yo no sé ahora, creo que no tanto, pero tuvimos graduaciones, los niños más listos en la A y los más tontos en la, en la H, llegamos a tener una H, me acuerdo porque realmente el chico no entendía nada, pero por qué? porque el chico estaba totalmente desmotivado. Yo mirando hacia atrás ahora le veo, le, le veo en, mi, en, en mi memoria, ¿no? Que estaba desmotivado el chico. Y, y necesitamos sí. incentivar a los chicos, se si les damos cosas, lo que decía Jay, de, era Jay creo, que decía de hacerlo cosas tocándolas haciéndolas, no solamente leyéndolos, sino experimentándolos. Entonces la educación tiene que ser mucho más de tocar y de, de experimentar en, en carne propia. Habla de, en una de las eh, charlas que da, habla de, bueno, Roxana cuenta este cuento, de que para los niños eh, que les gusta mucho hacer las manualidades y los deportes y tal, mezclarlo todo. Entonces, hay un, hay un pequeño lago con una isla en medio y hay un pequeño barco que los, para llegar a la isla, los niños tienen que remar. Reman hasta la isla. Ya han hecho eh, ejercicio físico y de manera colaborativa, porque serán varios que están remando. Cuando llegan a la isla, hay, un, hay un, eh, pequeña, una pequeña colina para subir. O sea, que después de remar, ahora van a hacer más ejercicio, tienen que subir la colina. Pero es divertido, no es como, es como estar en clase haciendo un, dos, dos. Es algo que les, les quemará la energía que les gustará. Cuando llegan arriba hay un taller de manualidades y en el taller de manualidades aprenden a hacer un coche entre todos. Para poner el motor, el motor se tiene que levantar entre tres o cuatro para colocarlo. Para poner las ruedas, uno o dos tienen que levantar la, la carroza del coche y uno o dos tienen que colocar la rueda. O sea que siempre eh, dirigido hacia la colaboración y, y el apoyo mutuo. ¿no? Y una vez que está hecho el coche, cada niño tiene sus dos minutos o así de dar vueltas en el cochecito que han hecho todos entre todos y esto ya es otra cosa, aprendes tantas cosas y utilizas las manos te vas a recordar cómo, hacer, cómo hacerlo más tarde porque lo has hecho ya el estar de buena onda con tus compañeros y tal, y de, de, de aprender a trabajar a colaborar uh, y todo esto es, es una manera muy bonita y yo creo que el, el Montessori también va por ahí en, en algunas cosas sería muy interesante mirarlo bueno, tenemos ver, un... mí, eh. sí, perdona a mí me, sí, eso me parece súper motivante, o sea, que, que la vida cada vez, o sea, uno aprenda mientras está jugando, eso fue una de las cosas también que me, pues me gustó demasiado de, de Jack, él, me acuerdo ese ejemplo que hay, hay un video que se llama uh, Are We educa Educated Yet? Uh -huh. y habla sobre, sobre que cuando el hijo de, de Jack tenía como dos, tres meses, eh, él quería que no llorara, porque normalmente pues se dice supuestamente que que los niños deben llorar, yo no sé qué, entonces él, él, él decía que, o sea, él investigó y se dio cuenta de que eso no era así, cierto, y quería hacer que su hijo no, no llorara, entonces, bueno, él cuenta ahí todo lo que, lo que, lo que hizo, o bueno, en términos generales, y, y, y era muy chévere, él decía, el resultado era que a los tres meses de, de edad el niño... Si quería que le cambiaran los pañales, entonces apretaba la gomita rojita, si quería que, que viniera la mamá al azul y nunca lloraba. Y, y eso resulta al parecer en un eh, digamos, en, en fortalecer unos mejores patrones de, de comportamiento. A mí, digamos que a mí me gusta bastante el. Si es que, si es, que es así como lo más o menos lo mencionaba, al menos en términos generales, el de Montessori. Sin embargo, creo que, que hay una asunción que pues Jack cuestiona y, y digamos, la literatura científica que, que he visto está en total acuerdo y es como que en realidad pues, no existe tal cosa como libre albedrío, pero Montessori, Montessori sí parece tener como esa asunción implícita, entonces, entonces me parecen como muy chéveres las metas de Montessori, pero, pero digamos que esa asunción sí puede llevar a que en la metodología no genere, no genere esas metas que se plantearon, y pues ahí, digamos, Skinner, que de nuevo es, es uno de los que recomienda Jack, en un libro que se llama Tecnología de la Enseñanza, él, él habla de eso, no me acuerdo, creo que es con Montessori, pero no estoy completamente seguro, pero entonces él distinguía como las metas nos parecen muy interesantes porque ahí sería del carajo eh, que los niños aprendieran a ser creativos, a ser cooperativos, todo esto, sin embargo, si no hay una metodología para llevarla a cabo, pues, pues no se da. En cambio, por ejemplo, lo de Jack, me parece que es completamente compatible con, con esta psicología conductual de por ejemplo lo de la, el ejemplo de la montaña o lo del carro, esas cosas. Otra vez. <risa> La próxima persona que habla, dile, su micro, porque a veces no veo el, los estos. Um, okay. Decía que el, hay una forma, creo, de, de compaginar estas dos filosofías. Si lo miramos de esta forma, parece que Montessori cree que están dejando el niño elegir a su libre albedrío, ¿no? que, que el niño tiene el libre albedrío para elegir lo que quiere hacer. ¿Correcto? Ajá. Uh -huh. Ajá. Sí, sí. Vale, ok. Pero lo que se ofrece en un, un, un sistema educativo de una economía basada en recursos es que el abanico de elección será tan grande, el niño podrá elegir entre tantas cosas, efectivamente, y puede elegir lo que él quiere, pero habrá algo que le empuja al niño a tomar aquella decisión. O bien porque le gusta pintar, entonces va a ir a pintar. O bien porque la mamá no le deja ensuciarse, entonces va a ir donde tiene que jugar con barro. <ríe> y cosas así. Pero habrá algo que empuja al niño, si por ejemplo, yo qué sé, eh, otro ejemplo que podría ser, si el niño vive en, en la naturaleza con muchos árboles y juega con palos y tal, a lo mejor se inclina un poco más hacia las cosas de manualidades. O es que... Tendrá libre de elección, tendrá mucha opción de cosas para elegir, pero si un día quiere ir a hacer esto, algo habrá, algo en su experiencia le habrá empujado a hacerlo. Eso es lo que dice ya, de que no habrá, no hay libre albedrío. Y si querés otro día podemos hablar. Creo que lo hicimos ya hace un par de semanas. Jay, ¿tú te acuerdas? Hemos hablado del free will, yet, del libre albedrío. Me parece que sí, pero no <coughs> fue tan profundo como <risa> debería ser, me imagino yo. Creo que uno de los primeros que íbamos a hablar del comportamiento y del free will y terminamos solo hablando casi del, del libre albedrío. Vale, oiga. Okay. Vamos a ver. Eh, Queda un poquito para leer, ¿no? Una, a ver, yo terminé con, desafortunadamente, esas estructuras, estructuras sociales evolucionaron sin una planificación global. Uh, Venga, ¿quién va a leer otra vez. Mateo, desde una condición para la tarea de reseña que está arriba de la página 20. A ver. Mm. Okay. ¿Lo ves? Una, con uh -huh. okay. una condición para la tarea de rediseñar la sociedad es que su diseño social deberá enmarcarse dentro de los límites de capacidad de carga de nuestro planeta lo cual significa que nuestros recursos tienen que respaldar la vida en el planeta. Esto, ciertamente, requerirá métodos científicos de evaluación. Si usted desea llevar a una persona a la Luna, no se puede simplemente construir una nave y enviarlo. Debemos primero averiguar qué fuerzas pueden soportar el cuerpo humano. Podríamos poner a una persona en una máquina centrífuga para, que cuan, cuántas, para ver cuántas G puede soportar su cuerpo podríamos someter a una persona a una batería de pruebas. Por ejemplo, podríamos probar cómo funciona el cuerpo en un ambiente libre de gravedad y ver sus efectos sobre la salud humana. También podríamos necesitar tener información sobre las posibilidades de supervivencia en la Luna, saber si existe agua, aire, un rango de temperatura aceptable, etc. De la misma manera, debemos mirar al planeta entero y preguntarnos, ¿qué tenemos acá?, Aplicar este mismo método inteligente de planificación usando un sistema científico de ciencias de la Tierra para la supervivencia planetaria. El grado en el que no apliquemos este método científico a la manera en que vivimos en la Tierra, bien podría determinar la cantidad innecesaria de sufrimiento que ocurrirá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ahí... Sí, sigue, sigue todavía el micrófono apagado. Sí. Ahí está, ay madre. Uh, sí, es una muy, pre muy buena pre pregunta. ¿Con ¿Qué hacemos? No? ¿Cómo lo hacemos? Pues esto es donde entra el rediseño diseñando el futuro, tomando todas estas cosas en cuenta. Y lo que es tan importante que la gente entienda, es que tenemos que vivir dentro de la capacidad de carga del planeta, es de cajón, es como el dinero que nos entra cada mes, si gastamos más de lo que tenemos y no hay de dónde sacar más porque no hay más trabajos o no hay más horas al día, lo que sea, no podemos seguir gastando dinero, lo mismo con los recursos del planeta. Si no nos frenamos con ello, nos vamos a carajo. Y lo que creo que fue Mateo antes dijo algo de utilizar los últimos recursos que tenemos para ir para transicionar hasta completamente alternativas renovables, limpios, como los quieres llamar, ¿no? Que no sean dañinos, porque el petróleo se acaba, el gas se acaba, el agua limpia está acabando, que es una barbaridad. Hola Pili, por cierto, llegó Pili. Entonces. Buenas es tan importante este ¿no? sí, yo, yo quisiera yo quisiera comentar algo de. me ganó venga Jay bueno pues yo quisiera decir uh, algo referente a la última parte que dice uh, la cantidad de sufrimiento innecesario porque es, es la realidad en la que vivimos uh -huh. si es que aplicáramos todo lo que sabemos con referente a cultivo de alimentos, uh, la capacidad de mantener una población alimentada, viva, uh, que, que produzca, no, no, se, no se compara para nada con lo que estamos viviendo ahora, porque podemos. Sí. El, el planeta tiene miles de recursos. En nuestras ciudades nunca vemos en, la, en las calles árboles con, de manzanas, árboles con peras, qué sé yo, la oportunidad de que cada quien cultive sus propios productos, eso, eso, no, eso no, no ocurre, pero es posible. Eso ¿Eh? es, lo, eso es lo, lo importante, es posible. La gente podría alimentarse a sí misma, que, ya que les den unos, unos cuantos metros cuadrados para que cultiven sus propios productos, pero no es así. Existe, existe mucha ignorancia de parte de quienes han adquirido el poder por, durante décadas y, y cientos de años, lamentablemente. Pero yo creo que si, si estas personas como yo eh, se volvieran conscientes de que existe una opción alternativa que es mucho más amigable con nuestros con esos prójimos, otros seres humanos, y con la, la habilidad de, de sustentabilidad de la Tierra, de, de, de, darnos, de darnos todo lo que necesitamos a todos no solo nosotros sino los animales eh, ahorita estaba viendo justamente estaba viendo un, un reportaje de que una, una jirafa que, que, que estaba recién nacida murió en un zoológico en Ecuador me imagino que esa gente solamente quiso llevarla para, para tener un show y hacer dinero basado en eso y, y me molesta, me molesta de sobremanera de sobre saber que se pudo haber aplicado, bueno, en, en principio no deberíamos tener zoológicos, de, deberíamos nosotros tener una manera eh, tecnológica para poder observar la naturaleza en su entorno. Pero, pero, pero bueno, digamos que, que en el presente no es así y, y, y pudimos haberlo hecho de otra manera. Entonces es, es, es, es un animal exótico que, que no debió, debió haber morido, eh, muerto, pero, en, este, en este caso. Perdón, pero los tres idiomas eh, están en, en la cabeza. Pero, pero yo creo que, eh, sin, sin, lugar, sin lugar a dudas, es, es, es una cuestión de, de percepción. Uh, y quería terminar mi comentario con con algo que no sé si escuché de Jack Fresco o de algún otro pensador, pero que me quedó para siempre, que dice que tu percepción de la realidad es directamente proporcional a la cantidad de información que has recibido. Entonces tú actúas a medida de la información que recibes. Mm. Si eres alguien que mira telenovelas, eh, lastimosamente en Latinoamérica vas a procesar tu vida de acuerdo a las telenovelas que, que, que escuchaste, que viste, a los noticieros, a, la, a las malas noticias, a la, a, la, a la violencia, al maltrato. Entonces, es así como se maneja la vida lastimosamente en Latinoamérica. Uh, es, es una realidad. También en Estados Unidos, viví en Estados Unidos 10 años y, y la, lamentablemente allá la gente sueña con trabajar uh, overtime, sobre tiempo, 12 horas y llega cansada como tú dijiste en un momento Sue, y no tiene tiempo para procesar las cosas importantes que se deberían procesar mm -hmm. en, en, es, en, este, en esta sociedad, en esta civilización, en este planeta. Entonces, con, con eso me quedo, uh, ya que estamos terminando el capítulo 3, que nuestra percepción de la realidad es directamente proporcional a la cantidad de información que hemos recibido durante, durante toda nuestra vida. Ni siquiera, ni siquiera es los últimos tres meses, tres años, es desde que nacimos, lastimosamente. Lo que, lo que recibimos, la información que recibimos y la que absorba, absorbamos. La que decidimos absorber es... es porque también, muchas veces va así, porque no estamos preparados para recibirse. Si recibimos un choque de información grande a la vez, no, nos, no lo podemos entrar todo, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo, Jay. Otra cosa que dijiste es, al principio, de que es el enfoque de que pueden tener todos lo que necesitamos. Que no tiene que haber hambre, que no hace falta que la gente muera, bla, bla, todas estas cosas. O sea que el lado solidario. Pero para la gente que dice que los ricos y los élites de hoy no van a querer esto, es que tienen que entender que no es que solamente tendremos comida, techo, educación, sino que lo tendremos estupendamente bien todo el mundo. No va a haber estratificación social. Todos seremos élites en este aspecto. Porque... Esa, esa es una de las cosas que deberíamos tener claras desde que somos niños, saber que no hay escasez. Yeah. Imagina un mundo donde que tienes cinco años y sabes que nunca te va a faltar comida, que nunca te va a faltar algo de agua, agua pura, agua sana, información válida. Tú vas a crecer solamente queriendo explorar tu entorno y sabiendo que es, que es, que es un mundo hecho. No he hecho para los humanos, pero los humanos hemos hecho Somos nuestra, nuestro parte de este planeta y, y podemos, quién sabe, alcanzar o, otros, otros mundos después, alcanzar las estrellas, como dicen astrofísicos hoy en día. Si fuéramos niños jugando con el, la planeta Tierra, nuestros padres nos dirían, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis rompiendo el juguete? No yo, no, yo no soy padre todavía, pero me pregunto muchas cosas ahora. Ahora suceden cosas tan contradictorias a las que deberían estar sucediendo sí. de acuerdo a lo que sabemos como, como, como civilización. Sabemos muchas Yo cosas, creo... sabemos cómo funciona el clima, sabemos cómo funcionan enfermedades desde, hasta cierto punto. Sabemos muchas cosas, pero la ignorancia que ha sido implantada en, en los seres humanos durante décadas es, está prevaleciendo sí. lastimosamente. Y va hoy. mucha gente que no se podrán actualizar, digamos... Pero yo, no sé si es mi percepción de las cosas, pero últimamente estoy viendo artículos y comentarios, opiniones en periódicos y blogs y, y cosas en la radio y tal, de que la gente está diciendo, oye, que la ciencia, sí sí la ciencia, ¿no? Utilizar una ciencia. Y que la gente está dando cuenta de que son los cien científicos que nos van a sacar de la pandemia cuando descubren la vacuna o una cura o, o una barrera más efectiva. ¿Sabes? Efectivo. No, efectiva. Eh, o sea que... No, algo, algo, algo está, está sucediendo. ...contra de la gente inteligencia, ¿sabes? que Ves una, una manada de gente que dices... Ojalá que el, el gene pool, ¿cómo se dice gene pool? La piscina de la genética se sí. acabe con ellos. Porque dices, madre mía. <risas> Chicos, estamos ocupando todo el rato. Eh, Ernesto, Daniel, Pili, Mateo, di algo. Entenútenos. Eh, quería comentar algo que, que tú dijiste Sue, eh, referente a que. Que la gente tiene que entender que, que El mundo es finito y que solamente podemos, podemos utilizar la capacidad de carga de la tierra, no? Exacto. Eh, pero yo, yo creo que mucha gente entendería eso porque no, no hay forma de extraer recursos de otros planetas sino los aquí, pero yo creo que la gente comienza haciendo, eh, dando por hecho lo siguiente, que es que si tú naciste en, en Panamá, tú solamente puedes utilizar los recursos de Panamá, y ahí está el problema, porque Panamá hubiera sido parte de otra cosa, Panamá era parte de otra cosa, que llamada Nueva Granada, llamada la, eh, la Gran Colombia, que estábamos juntos con Colombia, o sea, Panamá sufrido un proceso o como país del mundo. Entonces, ¿por qué pensar que yo no puedo tomar lo, eh, eh, el, el producto o los beneficios que, que, que, que me puede dar el petróleo de Medio Oriente? ¿Por qué yo no puedo acceder a eso? ¿Por qué yo solamente puedo acceder a lo, a lo que me puede brindar el canal de Panamá, por ejemplo? entonces Por eso a mí me gusta mucho una frase de Jack que dice que que cuando que el, la tierra debería ser patrimonio de toda, la, de toda persona nacida en este mundo. Ese es, el, el, el, ese es el, el, el objetivo final. No porque podemos pensar en dividir pedacitos de tierra en pedazos chiquititos o pedazos más grandes y eso es lo que hemos hecho con las naciones, simplemente. Sí. Eh, yo tengo recursos de agua agua pura, entonces no quiero compartir eso con nadie más, solamente con mi gente, cuando ya no haya haya más escasez de agua. Agua, eh, agua para tomar y así no como que es, se crea ese egoísmo entre países. Entonces, eh, mí, por eso me gustan mucho también las ideas de Colin Turner. No sé si, si conocen a Colin Turner, que Ajá. él habla mucho de. ¿de quién? Que, que, eh, se llama Colin Turner. Él puedes escribirlo, porfa sí. Eh, él habla mucho de, de que, el, el, que no en una economía abierta, una economía basada en recursos, no habría chance para el trueque, intercambio, préstamo, todo este tipo de transacción. Es, esas transacciones se, se corrompen pues. Entonces, tratar de no tener que hacer eso y en vez crear acceso y abundancia de bienes y recursos, bienes y servicios. Eh, en vez de tener que hacer intercambios, yo te doy papa, tú me das yuca, o este tipo de eh, que, que claro. lo, lo hemos claro. hecho hace mi, miles de, de, de años atrás, sí. pero tratar de no tener que hacerlo y en vez crear acceso a, y abundancia ¿no? a, a, a todo tipo de necesidad esencial o, o, y, o como secundaria también. Quería decir, lo <risa> que estamos diciendo algo Daniel, que... Me estabas mencionando la Gran Colombia, justamente ahora estoy leyendo un libro de que explica cómo, cómo hace 400, 500 años fue la misma, la misma misma el, el mismo modus operandi, se puede decir. Había gente ambiciosa que decidió uh, con los brazos de la política dominar sociedades se crearon países, nosotros países en Sudamérica, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Chile, todos, todos fueron creados por ambiciones, ambiciones políticas de, de dominación de ciertas familias. Entonces eso, eso, eso me recuerda a, a lo que les dije hace un momento, que, que uno solamente es, per, percibe la realidad de cómo, de cómo, se la, se la ha sido alimentada a uno mismo. Entonces, uno no, como decía también uh, mi amigo colombiano, no, no, no, no, es que somos, no es que somos partícipes activos, somos en parte víctimas del, del resultado de la evolución de la sociedad humana. Y, y eso es una cosa que yo creo que es muy importante aceptarlo. No es que somos ni más ni menos, somos víctimas hasta cierto punto de cómo ha evolucionado la sociedad humana, la civilización humana durante... Si, si hablamos de biología durante millones de años, si hablamos de sociedades durante cientos de miles de años, diez mil años, qué sé yo, pero, pero, pero, pero ahora sabemos, sabemos con exactitud cómo ha pasado toda esta evolución y podemos tener una participación activa eh, gracias al método científico que es, creo, el, el, el, el tema clave de este capítulo 3 que hemos leído hoy. Y, y podemos a partir de ello pensar imaginar convencernos de que es posible una una sociedad más más uh, cooperativa y que pueda y que pueda así uh, crear un, un planeta más sustentable y más justo para todos los seres humanos y, y animales y, y los recursos naturales que, que, que, que tenemos daniel eh, yo quería pasado. Uy, perdón, me estoy. No, si quieres, dale eh, como quieras. Solo quería preguntarle a Daniel, eh, he pasado un, un, una página web ahí, es este el call interno que tú dices, ¿verdad? Sí, exacto, esa, esa sí. Misma. Él sí. tiene varios, varios proyectos. ¿Tienes algún de donde sacó él sus ideas? Yo sé que él ha trabajado con Sci -Guys y, y, con, y con, él conoce lo de Jack. Él, Peter por, Joseph. Eso lo mencioné, por eso lo mencioné, porque yo sé que él está involucrado en todo esto. ¿Y de dónde okay. se ha Joseph, sus ideas? The Venus Project. Es sí. eso? Mateo, ¿qué querías decir, cariño? Eh, que, digamos, escuchando como, pues, lo de tomar conciencia de parte de, de más gente, a mí me gustaba mucho un, un filósofo, entre otras muchas cosas, que leyó de semántica general de Korsivsky y esto, que se llama Robert Anton Wilson, y él decía una cosa bien interesante, él decía, hace 2.000 años había un Buda en el planeta, y ahora hay 100 por cada ciudad. Entonces, entonces me parece que digamos la gente está ahorita, por ejemplo, tomando más conciencia, y, y creo que en parte eh, el, el factor como más importante ha sido la tecnología, o sea, si hace 30 años hubiésemos... Escuchado de qué estaba pasando en el futuro, la gente compartiendo información en YouTube, gente de cualquier lugar del planeta necesita una conexión a Internet y ya para hacer cursos, Wikipedia, por ejemplo, es otra cosa. Obviamente hay mucho ruido, ¿no? El, que, el, que, bueno, pues o sea, ni siquiera hace falta dar ejemplos que uno puede encontrar en las redes, pero, pero, pero digamos que hay muchísima cooperación también, por ejemplo, estas marchas. Y to tocando lo que decía Jack de, de, de los recursos deben ser para todos, las marchas ahorita están empezando a ser globales, o sea, por ejemplo, lo, de, lo del racismo se ha empezado a hacer en hartos lugares, eh, lo del cambio climático se ha hecho en hartos lugares, eh, y algo que me parece como interesante, es como un, una cosa que uno de pronto puede sacar, eh, es que... Me parece a mí que aunque obviamente el cambio es, ha sido pequeño comparado a lo que se necesita, sin embargo, el, la gente que ha marchado ha hecho cosas como locas, me parece. O sea, ha logrado cosas, están tumbando estatuas de colonizadores en diferentes lados del mundo. O sea, como que cada vez la gente comparte más ciertas cosas que están pasando. Eh, Hace poco, bueno, los del LGBT ganaron frente a una decisión que Trump quería. O hay hartísimas cosas que están pasando así. Entonces, entonces, es, entonces, Y me parece, por ejemplo, digamos, otra de las tecnologías que me parece súper interesante es lo que le llaman D-Web o Decentralized Web, que es básicamente como un Internet, pero es un Internet que es descentralizado y que no se puede, digamos, manipular como, como este. Entonces, por ejemplo, eh, digamos, el de Wikileaks, hasta donde tengo entendido, el man, no sé si fue PayPal o alguna de esas empresas que, que negó donaciones a esas cuentas, a las cuentas de Wikileaks, y el man sobrevivió, o la organización sobrevivió, a través de donaciones, por ejemplo, con Bitcoin y cosas así, porque Bitcoin estaba anclado a blockchain, que es una vaina descentralizada, y no se podía regular de la misma forma que el internet. Entonces, y por ejemplo, cosas como paneles solares, o sea, cuando no necesitemos, dentro de poquito tiempo, que está cayendo exponencialmente el precio, eh, no necesitemos, por ejemplo, colgarnos a una red eléctrica, sino que nosotros mismos generemos y vendamos la, la, la electricidad. Eh, otra cosa, yo veía, por ejemplo, el hermano de Elon Musk, Kimbal Musk, el man tiene una empresa que se llama Square Root, y es de, de granjas verticales y cosas así, entonces dentro de poco también seguramente esa tecnología va a estar a disposición de, de, les, de los individuos. Entonces, así como ha pasado en la historia, digamos que los políticos y, y las grandes corporaciones y esto van a perder más y más poder, y ahorita con el crecimiento exponencial de la tecnología, pues eh, se va a ver cada vez más rápido y los valores, se, yo creo, se van a ajustar, a esas nuevas realidades, el compartir no va a ser como un valor, sino va a ser, o sea, no se puede hacer de otra manera. Es, eh, entonces, por supuesto que está como gente absurdamente bruta, como, como Trump o como Bolsonaro, o como estos, que pueden retroceder eso al oscurantismo segunda parte, pero, pero yo no sé, me parece que, que las las... Digamos las, las tendencias, o no sé si estoy simplemente como poniéndole más cuidado del que, del que se debe entre no, hay comillas. Hay cosas buenas pasando, hay cosas buenas pasando. Sí, sí, sí. Lo que pasa que, de, y, y lo dice Roxanne muy bien en una de sus eh, conferencias que ha dado, que la tecnología se avanza muy rápido, pero nuestros valores se quedan estancados. Y mientras seguimos con un sistema monetario, vamos a seguir con una, una mentalidad monetaria. Solo cuando tendremos sí, todas nuestras necesidades pero, cubiertas, que yo, realmente empezaremos creo a cambiar. Que va a haber un punto que va a ser inevitable. Están, están, están pasando muchas cosas políticamente, científicamente, y va a haber un punto que la gente va a tener tanto acceso a esta información que va a decir, no, ya basta. Estas personas han, han, han sacado provecho por muchos, muchos, muchos años. Así están dando Y creo que ellos van a buscar una respuesta a, a, a Pero, la, a la siguiente, al siguiente paso en nuestra, en nuestra civilización. Y creo que, y creo que sería una, una economía basada en recursos. Y como, como dije antes, eh, hoy la, la mejor manera sería un Venus Project con una universidad en el centro y con granjas y con eh, lugares de, de habitaciones para todo el mundo y cuando todo, es, to, todo está una utopía, que no debería ser utopía, sino la realidad de, del ser humano. Pero, pero si, si, si logramos una ciudad, esto lo podríamos poner a la vista de la gente ya mismo, ¿sabes? ya mismo no, pero en cuanto se construye una ciudad, ya tenemos una cosa muy fuerte para mostrarles Quieren hacer una película también, o puede ser una película o puede ser un multimedia. Sí, yo siento porque las este cosas cambian, porque claro, yo ellos, que son son grande. ellos querían hacer una película Hollywood desde hace tiempo, una gran cosa, ¿no? Pero ahora la tecnología está cambiando también con esto, y ya no es tanto la película, sino hay otros medios también, ¿no? Serie de televisión incluso, o sea que hay, hay cambios en todo. Ay, en la virtual tipo, también existe eso. Bueno, yo quería dejar un hueco al final, hemos hablado un montón hoy, ¿eh? yo estoy inspirada, que normalmente después de un rita y media estoy muerta, pero he dormido una buena siesta hoy. Eh, yo quería dejar un espacio al final del, de la sesión, por si alguien tiene una pregunta general para hacer sobre TDP, porque alguien me comentó el otro día que podíamos tener un, una o dos preguntas, a ver si aclaramos alguna duda. Uh, ¿Qué, qué? No has dicho nada. ¿Preguntas ¿tú? de qué, sesión. Y di algo, ¿tienes alguna pregunta? <ríe> Ahora, eh, no, creo que no. Okay. Mateo, ¿tú querías decir algo? Eh, ¿Preguntas de qué, perdón? Sobre TVP en general, sobre la economía basada en recursos. Porque ah. el, el tema de hoy le hemos dado una vuelta bien grande. Y por, quería dejar un huequito al final de la sesión por si alguien quiere dar aclarar algo o hacer una pregunta pues yo tenía una, más que pregunta, una, una idea que se me vino el otro día, que está, yo estoy constantemente pensando en maneras de, de expandir el conocimiento ante todo el mundo que, que yo pueda. Entonces estaba pensando tú que tienes acceso, como, como me dijiste, a, a Roxanne y al y, y proyecto Venus en sí, de, de tal vez crear uh, impresiones 3D de las ciudades que ellos quieren. Y nosotros que estamos de Sudamérica, en Latinoamérica, eh, imprimir estos modelos de las ciudades y donarlos a, a universidades, universidades estatales, qué sé yo, y que las universidades estatales las tengan a estas maquetas de las ciudades que, que podríamos tener en la entrada de, de, de cada universidad. Yo el otro día me imaginé cómo, cómo me sentiría yo si fuera un estudiante y yo mi facultad y, y veo una ciudad completamente distinta a la que, a la, a la que vivo y, y cómo me sentiría. Y, y la verdad es que es una ciudad que, que sea autos, autosustentable, que sea amigable con, con, con todos los seres vivos, con los seres humanos y, y todo eso que explica el Venus Project, me, pues me... Me, me, me, me, me sentí muy bien, imaginándome uh -huh. ser un universitario de primer año, de primer semestre de, de universidad de, en cualquier ciudad, en cualquier país de Latinoamérica. Y dije, es una manera que el Venus Project podría, podría llegar al mundo. No, no sé de modelos, porque recién, cuando yo estaba en, en, en febrero, recién había recibido, Roxanne, el, la primera impresión en 3D. Del, del edificio que hay en el centro del Centro for Resource Management, que es aquello que tiene el redondo, evidentemente hace así, todo curvado alrededor, uh, y es más o menos así de grande, no sé si podéis ver bien, es sí, sí. un de un platito de café, es muy guapo como está hecha, uh, y están, van, van a ponerlos a la venta en la web, como sí. una cosa extra para, para ellos, no sé a qué precio. Um, y supongo que a medida que hagan más, pues saldrán más, más baratos. Um, Pili, vas a preguntar algo? que He visto que te quitaste el micro. Eh, no, es que lo he quitado antes por, por responderte y ya. Ah, ok. Ha entendido. okay. Uh, pero sí, hay unos pósters hermosas y grandes que se ha hecho en estas lonas uh, que se enrollan. Uh -huh. ¿Qué te digo? Los tenemos a medio traducir a castellano. Se podía actualizar algunas de las fotos, pero esto podía ser una exhibición muy lindo también. No sería lo mismo que los modelos, pero se podía meter mucha información en, los, en las lonas estas. Y si no, pues, pósters, pero de tamaño A2 creo que es, o sea, el tamaño más grande que hay, digamos, de, de imprenta normal. Y que tienen, hay ocho diferentes, uno habla de, de Venus Project en, en general, otro de las ciudades, otro del espacio, otro de energía, otro de, de Venus mismo, del, del centro en Venus, y otro más, no me acuerdo qué. Y bueno, y esto se, se puede conseguir, y sería lo más económico, porque puedes imprimirlos y plastificarlos, y así los tienes si haces algún, yo qué sé. Los que tienen en Florida los enrollables estos, alguien sugirió que los podíamos mandar por correo, por paquetería, a los diferentes puntos de contacto en los diferentes países para cuando hagan eventos y tal, pero saldría tan caro mandarlos por correo, por paquetería. Yo, aquí en España uno de estos enrollables vale unos 100, 100 euros. No Sé que los encontré online bastante barato. Depende del tamaño. Sí, depende del tamaño y también hay diferentes eh, soportes. Hay algunos que son más resistentes que otros, otros que son muy endebles Es entendible, sí. Es... Así. Que... Pero como te dije, sería magnífico. Como te dije, si es que yo fuera un estudiante de primer año, de primer semestre de universidad en Latinoamérica y me encontrara con una maqueta del Venus Project el primer día que entro en facultad, diría, ¡oh! oh ¿qué ¿Esto costando? qué es? ¿Qué es esto? ¿En claro. qué este de Francia estás tú? Yo estoy en Amiens, estoy a, unos, a una hora en el automóvil de, de París, al, al noreste. Porque hay un chico ahí, no sé si conoces al punto de contacto de Francia, Pierre. No, pero me intenté poner en contacto con el Venus Project de Francia porque créeme que existen todos los países. Lo he intentado, todavía no, no he recibido una respuesta. Porque te, mando, te, mando, te, mando, te mando un Facebook luego, ¿vale? No si okay. sí, si yo, claro, para, para expandir, nuestra, expandir nuestra red. Sí, exacto. exacto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a por casi, bueno, ahora casi dos horas. <ríe> Hoy hemos hecho un super session La Muy semana que viene tenemos el, el capítulo 4, ¿cómo se llama? Creo que será el PDF ya. Ah, no. a ver, el capítulo 4 se llama Mitos actuales, la naturaleza humana. Así que esto es el tema para la semana que viene. Por cierto, ¿lo estáis leyendo o lo estáis escuchando por el audiolibro? Yo estoy leyendo esto ustedes que me gusta más que, que cualquier okay. otra cosa. Ah, no lo lees antes. Pues podría, pero prefiero que sea el momento y, y, y la... sea ve opción en ese momento. Daniel, ¿estás cansadito, cariño? Ah, sí, sí, sí, un poco, no, no descansé bien. <risa> Yo cansadito. Eh, yo escuchaba el, el audiolibro, escuché el libro. Ajá. Hace poco, sí. Mateo, ¿tú qué usas, el, el PDF o el, el audio? Mm, leer. Ajá. ¿Y tú, Pili? Eh, yo en su momento lo leí por el PDF. Ahora ah. mismo reconozco que no lo estoy releyendo, pero porque... <risa> Porque ya lo has leído. Pero lo tengo ya muy integrado dentro y... Muy bien. Vale, pues nada. Oye, voy a parar la grabación. Ha sido un gusto. Bueno, una hora treinta y nueve me dice que... Hemos, o sea, una hora cuarenta minutos. No es tanto más entonces. Pero claro, habíamos estado hablando un poquito antes de grabar. Así que... Bueno, voy a parar la grabación. Nos vemos la semana que viene.